A veces has sentido que pierdes tu tiempo trabajando para otros, sacrificando tu tiempo para estar con tu familia y al final del día te sientes vacío porque lo que quieres es tener tu propio negocio. Mi nombre es María Inelda Cardona y yo te puedo ayudar así como he ayudado a más de 100 mujeres a encontrar su propósito reprogramando sus creencias. Hoy quiero invitarte al evento gratuito